...de humo, no sé qué será eso, es como una nubecita que está por encima de la ciudad de La Paz. Parido, por ahí? <risa> debe estar Faría, ¿sí? eh, Debe estar Faría, ¿sí? debe estar el, el electo que no tiene un mango ni va a comprar una caja de agua mineral de Néstor, que debe estar vendiendo humo por ahí. ¿Sí? Ah, ¿Esa es la explicación del humo? Sí, de, bueno. después de dónde, de Achumani para arriba está saliendo el humo. Permítame que lo presente... Don Juan Pastén, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Lo hemos extrañado ayer, no vaya a creer, ¿eh? Lo hemos extrañado. Hecho, sí, es se de... nota. No dormimos toda la noche sí, pensando, sí. vendrá, volverá. ¿Qué ¿Por qué usted hecho? pensaba que yo me podía quedar allá? ¿Qué? Usted pensó que yo me pude quedar allá. ¿Y por qué no? ¿Da ganas de quedarse por allá o no? No, a mí no. ¿No? No. Mira. No es mi clima. ¿Mucho calor? No Mucha humedad. No Mucha humedad. Y, y... Yo miro para el frente, miro para allá, ¿qué haría yo aquí? No, no. Le puedo dar unos consejos otro rato. ¿Y por qué no se va usted entonces? Porque lo que le voy a aconsejar lo tengo por acá. No sé si me explico. Ah, ya. Bueno, va a disculpar. No, no hay problema. Pero yo no, no sé, no, no iría a vivir por ahí. Estamos hablando de Chapare, ¿no? Sí, de Chapare. Yo aquí donde vivo la paz, vivo muy bien. Estuviste en Chapare, transmitiste el partido. Sí. Te escuchamos, te seguimos. Boca... Eh, boca... Boca le ganó a, a Bolívar. Sí. Dos a 0. ¿Qué viste? ¿Buen fútbol? ¿Buen fútbol? Los chicos... Eso se me la traigo mi escuela? planilla, pero espérame. Sí. Te vi hace un rato, sí. con una señora hablando, uh -huh. de que ahora que cuando les pegan a las mujeres ya se sabe, ¿no? Uh -huh. Que hay estadísticas. ¿Sí? Mira estos sinvergüenzas desgraciados, ¿eh? delincuentes. ¿Cómo le van a hacer esto a la policía en el estadio Félix Capriles? ¿Han visto... No, no, no, sacalo eso. No, Ese no es material mío. Por favor. O sea, no pues... mezclen, pues, muchachos. ¿eh? Disculpadme que me enoje, yo conozco No, no, es tuyo, no, no hay ¿sí? problema, no hay problema. ¿Eh? Volvemos. Agresión. Tampoco eso. eso ahí sí. Eso, Ahora sí. Esto sí. Esto no, sí. Parece ¿Qué pasó, mira vos. La agresión a policía, a una policía mujer por parte de los hinchas de Wisterman. Mira, ahí está la señorita, la policía, tratando de calmar a estos delincuentes, porque estos son los delincuentes. La insultan, ¿eh? Y mira. No puede ser, la, la empujan eso? de la grada, hermano, se cae la mujer, se parte la cabeza. ¿Eh? Mirá, mirá, esos son los machos de América, los de Wisterman. La sacan, mirá, a la mujer, la van empujando, la mujer quiere defenderse. Esa es la policía de nuestro país. Allá abajo hay otra policía más que está esperando, un poquito más gordita ella. ¿No? esto qué eso no puede ser. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el domingo. El último partido de Wisterman No es que ha sido. Esto es un partido de primera división del fútbol profesional boliviano. Ya. Entonces, imagínese usted. ¿Cómo la agrede? Ahí está la otra policía ahí abajo. Fíjate cómo la sacan. Mirá me hasta que alguien, un policía ahí, les echa un poco. Mira, ah, y la siguen empujando. Y la sacaron de allí. Y hay un policía varón que es el que les echa un poco de gas lacrimógeno. Y lo siguen insultando. Mira, ¿cuántos policías no habían? 3, 6, 9, 12, 15. No, no había más de 18 policías. Y policías damas. O sea, ¿cómo podés mandarles mujeres a estos delincuentes? A estos hay que meterlos presos. Así como metieron presos en Santa Cruz. Buscar las fotos de esto. Porque a una mujer no se le hace eso. Imagínate la empujás como la empujaron. Menos mal que la, Parece que es joven la chica, tiene buen equilibrio, porque manejarse las tribunas, usted sabe lo que es el traje Te podés es, caer, sí. hermano. Absolutamente. O sea. Además, la, el irrespeto, ¿no? Aquí es, el punto es el irrespeto, ¿no? Es decir, ¿en qué queda la historia? Ahora, claro, uno también se pregunta, la mandan sola a la señora a enfrentar a un grupo ahí de, de valientes, sí, de imagínate. guapos, ¿no es cierto? Porque seguramente eso los se Los machos, son colegas, los otros lo no van. Mando, claro, ahí está, ¿no? Entonces, eh, ahí está el tema, ¿no? Es, es, Nadie es... dice absolutamente nada de esto Parece como que no hubiera nada acá no Y estamos entrando en una espiral, Juan Estas imágenes son cada vez más recurrentes Esperemos que no lleguemos a un extremo En el que cuando queramos eh, Trancar la puerta el burro, el burro ya se haya escapado No, ya no Y las botan y los persiguen Y, y lo, están los otros, los policías varones Que no hacen absolutamente nada Podrían defenderlas las qué Ahí había uno y psst, por debajo de la bandera ...le metió un poco de gas... ...y lo siguen insultando... Tremendo, ...tremendo... ...por menos de eso te meten seis meses preso... ...una pena... Una ¿Eh? pena. ...por menos de eso, de eso te meten seis meses... ...porque te denuncian a vos... ...por intento de agresión... ...¿no es así? Cierto. ...va seis meses preso... ...a ver ojalá... ...a ver estaremos atentos... A ...no ver es si, que no hay nada... ...si toman alguna medida... ...identifican a estas sí. personas... ...a estos agresores... ...¿no? ...en fin... ...una pena... Eh, Hace un ratito se coló una imagen, no sé si podemos ir ya que estamos hablando del tema. Esto pasó en Argentina, sí, en, Argentina. en la, la provincia de Buenos Aires, un campeonato de tercera división, sí. no se jugaban, hay unos equipos que nadie conoce. Allá pero... juegan hasta la, hay primera, hasta la primera F. Exactamente, sí. Entonces, en uno de esos campeonatos, ¿verdad?, sí. se produjo un episodio que vamos a compartir ahora con ustedes, que tiene que ver otra vez con violencia hacia la mujer. Yeah. Fíjense ustedes, era una árbitra, ¿sí?, que estaba cobrando, sanciona, ¿verdad?, sanciona sí. la falta. Toda, como y van a ver amigo, ustedes... toda regia ella cobra, ¿no?, sí. ¿No? Y van a ver ustedes, eh, la, viene un hombre de atrás, uno del equipo de los verdes, ¿sí? Viene, van a ver ahora, ahí sanciona. Mira, mire, mire, ese que corre y le mete un puñetazo oh. en la cabeza, por la espalda. Un horror, ¿sí? Un horror. Y el tipo encima, mira, quería continuar, quería seguir. Ahí cuando la policía va a reducirlo. Bueno, aquí había policías y mira, bueno, aquí se toman ya, obviamente, acciones de otro tipo. Fíjate cuántos policías para un inadaptado, ¿no? Y la, la otra policía lo trata de, de sacarlo al que lo, supuestamente lo defendía, ¿no? Exactamente. Ese era un auxiliar. Exactamente. Entonces vamos a ver nuevamente la imagen. ¿Cómo termina no, no. esta historia en el fútbol argentino? Primero se lo llevan preso al tipo, sí. ¿no es cierto? Lo detienen, lo ponen ante un juez, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, la sanción que le ha llegado es que en su vida va a poder volver a practicar eh, deporte en este ámbito. ¿no? Lo, lo sí, castigaron eso, de por vida, ¿sí? Pero eso... Aquí mínimo son seis meses de cárcel. Mira, mira, ahí está una vez más la agresión por la espalda, de manera cobarde, artera, ¿verdad? Tremendo. La juez de línea llegó tarde a la agresión, ¿no es cierto? No, pero ¿qué va a hacer también? Sí, a ver, ¿qué sí podía no, una ser? barbaridad, una barbaridad. Un despropósito, un despropósito. Bueno, en fin, son escenas que cuesta, cuesta ver, ¿no es cierto? Cuesta acreditar. Pero bueno, en fin, esto pasó, reiteramos, en el fútbol argentino, en la tercera división. Sí. Un campeonato zonal, ¿no es cierto? Qué <ríe> terrible. Qué... Pero puede ser de donde sea, gringo. No, no no pasa por ahí. Ver, totalmente. Ese es el tema, ¿no? Totalmente. Sí. Bien, ya está. Y, y es raro que yo no vi que la policía hubiera usado, por eso tienen un, un eléctrico, no, Pss, te lo chufan. Estos son, son malos, estos ¿no? Bueno, cumplen con su deber. Seguro. Pero aquí ninguno fue capaz de subir. ...a la grada donde estaba la gente de Wisterman... ...y haberlos detenido por lo menos, ¿no? Sí. Es más, nadie se enteró. ¿Cómo sale esto, por cierto? Porque no, no lo vi en, ¿En ningún... nosotros, por lo menos. andamos filmando lo que los otros no hacen. Ahí está. Ahí está la explicación. Eh, Yucra es el que busca el detalle, las cosas. Por eso los hemos filmado aquí al otro... ...cuando cobraban en la puerta del estadio... Eh, ...plata para que entre la gente y sin dar entradas. Es por eso que no... no porque vamos a hacer la, la que no hacen los otros, digamos, por claro. hacerlo. Cuando hablamos del humo, me hiciste dos referencias. Lo de Farías me quedó claro. ¿Cuál era sí. la segunda? La segunda es de este. ¿Sabe usted que los problemas que tiene el fútbol es por los barras bravas? Supuestamente barras bravas. Esta tropa de infelices que reciben entradas de los presidentes de los clubes para darles apoyo. ¿Eh? Mira, diestro y 114 años tiene nuestra institución, reducidos a esto. Cualquiera puede ser presidente de diestro Mira vos. Ahí va con la barra. Este tipo era barra brava antes. ¿Eh? Esto es que lo, lo que dormían ahí en, la, en las banderas. ¿Eh? ¿Eh? O sea, a ver, escuchado. Estos son los barra brava que van a manejar el club. Mira, Montes, 308 votos, 3 por 109, 440 tipos fueron a votar. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, ¿pueden hablar de una representatividad que tienen del cuadro de tigrado? Pregunto. Un, un ex barra brava, sin oficio conocido, es el presidente que tiene 10 tronques. Alguien me dijo, ustedes se merecen lo que, lo que, lo que siempre debieron tener. No más. Cada cual se merece lo que, lo que, lo que tiene que tener, ¿no? Entonces, ahí te, te, te retrata de cuerpo entero. Un barra bravo maneja el club. Yo creo que en vez de eh, usted decir que tiene tasa, en vez de la tasa, yo creo que me mande el estrato de su cuenta cuánto va a poner cuando haga falta en el club. Esto es fácil. Porque le dejó una tasa para usted. Dígale que usted. se la ponga, ¿sabe dónde? La tasa. No taza? Sé. a ver, no, dígame, ¿eh? -deme una idea. Si es tan macho, ¿por qué no viene y me la entrega a mí? Esto es fácil. La gente dice, te, cuando te pilla te mato. Todo el mundo sabe que trabajo aquí. A la hora que salgo, a la hora que entro. Entonces, ¿qué? Es lo mismo que yo conocí una vez, un o sea, futbolista... Si le deja una taza, usted lo trata así. Se da Pero cuenta. ¿cómo no lo voy a tratar? Él no tiene, no tiene ¿Eh? consideración con él. No, el... ¿qué consideración? Él no tiene consideración con sí mismo, no se mira al espejo. ¿Cómo va a ir a echar a perder una institución tan grande como Díaz Trunga? Pero no está ni dos días. Mira, ¿Eh? primer día de mandato y le ganan a Bolívar 4 a 0. Pero Bolívar, que los muertos esos estaban pensando en su viaje a Europa. ¿eh? Mira cómo están hinchados de haber chupado tanto el día anterior. ¿Eh? Por favor, sacalos, son impresentables. Sacalo, por favor. ¿Qué bueno. quiere que le diga? ¿No? Es que es verdad. Mire, Wisterman tiene 6.450.000 dólares debe Wisterman. ¿Por qué? Por el cagueterío del Tribunal de, de, de, la, de la Federación Boliviana de Fútbol que tiene que ver con las eh, elecciones. El Tribunal Electoral. Uh -huh. ¿Quién paga eso? ¿Lo va a pagar el, el bellaco ese que maneja eso? No, no, lo mismo van a hacer con esto. El patrimonio, el patrimonio, ¿Ah, no? el patrimonio de la institución. Si no tienen sí, tampoco, el único puede. que tienen es el edificio. Uh -huh. No tienen más patrimonio. Y por ejemplo en, en Oruro, en Oruro igual hicieron, también lo quemaron el equipo. Este del Tribunal Electoral con su compañero de curso, ¿eh? lo terminaron de fregar al equipo. A o sea, San José. Claro, desapareció. Ahora te pregunto, ¿cuatro años va a estar el señor Montes al, en la presidencia? Cuatro, cuatro años. Uh -huh. ¿Cuánto aguanta? Es con plata esto. Pero él o sea, dice que tiene, tiene respaldo. Es lo que ha manifestado. Yo tengo más plata que esos dos juntos. Uh -huh. Muy bien. Veremos qué pasa. Si el Tigre llega a salir campeón, Juan, capaz que cambien los, los aires. No, no, yo voy a seguir igual, porque yo voy contra la administración. Puede ser campeón. ¿Pero cuánto va a costar, ser campeón? ¿Qué van a hacer con los recursos? Peor, van a tener 3 millones más para que, para qué? Para que lo hagan pedazo. Crespo dijo que le deja 3 millones, ¿viste la nota? Ya, hermano. No. Pero, no. Pero que me muestre por un papel donde está la plata del banco. No depositaron nunca un peso en la gestión de Crespo en una cuenta del Tigre. Nunca. Era cash. Pero, y, o sea, ¿le va a dejar 3 millones en billetes a, a... No sé, pues, Usted es su amigo de Crepo, explíqueme ello, no, no tengo idea. No, yo no soy amigo de Crepo, ¿Eh? lo, lo no. entrevistamos acá, tuvimos el placer de entrevistarlo, pero nada más que eso. Es, es interesante, pero viste la noticia, ¿verdad? Que él le dice: Le dejo 3 millones no, no, a, no lo vi. a Montes. No consumo ese tipo de cosas. Páseme, por favor, los periódicos, deben andar por ahí. En un deportivo lo he visto. Puede ser. Prometo que lo he visto. Está sí, bien. Me, pasan, ¿Me pasan los periódicos, por favor? Y él a ver, también, la señora le dejó 3 millones igual a él sí. Y después dijo que no le había dejado nada Y después recuperó otra vez la memoria Ya Entonces. Está bien, está bien. ¿Por dónde vamos? Eh, bueno, este, mira, eh, la U, la universidad El equipo de, de universitario de Sucre Yo no los entiendo Tenían un técnico, le fue bien. Después, ¿qué es lo que hacen con el técnico? Lo cambian, modifican y lo traen a Romero, que ya lo había hecho descender al equipo. Adrián Romero? Sí, señor. No, ganó un solo pinche partido. Perdió nueve, creo. Lo echaron. De acuerdo. Ahora traen a otro. ¿Sabe cuál es este? Su único mérito de este, Sebastián Núñez. Caballero, ¿sabe cuál es? A ver. Haber descendido a Real Potosí. O sea, lo traen a este para que los... Lo salve del descenso. Si el último gran palmaré que tiene este, ¿eh? es haber descendido a Real Potosí. ¿Se te puede dar cuenta? Por último, por mala vibra ya, ¿cómo vas a ayudar a un tipo que acaba de descender? Acá ¿O está. no? Mira, acá lo tengo. Totalmente de acuerdo. Totalmente acuerdo. Estuvo en Norway, Tuvo un paso. Sí, pero gris, eh, gris. se lo acomodó. ¿Y ese por qué vino a Norway Porque dicen que se le regaló un partido para que a fuera campeón. Empecemos... Claro, ¿no? te ¿Eh? sí, me acuerdo, ah. me acuerdo, me acuerdo. Entonces esto no aguantan un archivo. Verdad. Acá está, mirá, campeones. Editora Roxana Pomier. ¿Puedes ponerlo? Ahí lo tenemos. Crespo dice que deja al tigre con un colchón. escucha eso. Está bien. Un colchón de 3 millones de dólares. Un colchón de 3 millones... O sea, hay, hay cuentas por cobrar la Copa Libertadores América. Yo no creo que la Copa Libertadores le dé a tres. Creo que el último partido sí si les debe, que creo que es 900 o un millón. Eso sí, pero ya han pedido adelanto. El papel aguanta todo, hermano querido. ¿Sí? Y la señorita que tuve el placer de conocer, la R1, es bolivarista, la editora de ese periódico. ¿Roxana? Sí, como no se empezó a trabajar con nosotros. Yo Era un amigo de su madre. Yo también. Entonces, por favor, creo que nos conocemos todos. O sea, aquí no nos podemos mentir. ¿Me entiendes? Pero no entiendo, tú estás dudando de la palabra tú, de... No dudo, estoy segurísimo que eso es falso. Que me muestres por un papel. ¿Dónde está? Que nos muestre el colchón. Claro. De 3 millones. ¿Vos qué se ahí con el colchón de tres? Este? No. Comunque. Estaban preocupadísimos. Bueno. Sácalo. Sáquelo. Sáquelo, por favor. Bueno, eh, el, yo creo que el mejor, el que yo vi, uh -huh. el partido entre Boca, eh, hablando de la Copa que se juega en el Chapare Sí, Copa Evo. Copa Evo. Mira, lo vi jugar al equipo de Boca. Me lo traje en la planita pues yo hago la planilla para transmitir el partido. Hay un... Fabricio Sena, el puntero derecho. Ese es un fenómeno. Ese jugador es para pa venderlo ya. Tiago Rolón, el otro que iba por la banda. Sí, lo vi así. Sufriarré a Iker, el 9, grandote. Y a mí me gustó el otro, el 10, que tenía Juan Moreno. Esos cuatro son los fenómenos. Ahora, el arquero, la vez que tuvo, respondió de acuerdo a la expectativa. O sea, aquí, aquí vamos... A esto. Yo conversaba con el, el, el encargado de las divisiones inferiores de River porque aproveché. Uno va, ¿a qué voy yo? a Aprender. Entonces, cuando uno va, tiene que tratar de conversar con, con los encargados de las delegaciones para que digan, a ver, ¿cómo es que lo hacen ellos? ¿no? Uh -huh. O sea, en River, River es un fenómeno como Boca para vender futbolistas. River más que Boca. Entonces, yo le digo lo siguiente. ¿Cuál es su presupuesto de divisiones inferiores? Y le dije, le hizo una broma, a, a Dollar blue 3.15 o a, ¿no? <risa> 7 Siete millones de dólares es el presupuesto de las divisiones inferiores. En River. En River. Es más, incluido, de, de Bolívar creo que son 4 millones y medio, primera división, segundo, barrendero, y, y hasta que le paguen el teléfono a Claure más. ¿Te puedes dar cuenta? Una locura. Entonces, pero esa locura tiene una base y tiene un asidero. ¿Cuál es el asidero? es el negocio pues. Claro, este lo año, estás invirtiendo en realidad. Este año vendieron dos jugadores. Julián Álvarez, por ejemplo, 20 millones. Madre y mía. otro más que vendieron, 40 Listo. millones de dólares vendieron. ya gastaron 7. Claro, claro. Ya cubriste. 33 millones. Aquí nosotros... seis ya, años. Ese es el tema y todos los años venden uno, uno o dos. Entonces, esa es la clave, o sea, hay que invertir. Y además hay que darle competitividad a estos chicos, porque estos chicos juegan la sub-12, la sub-14, sub usted sabe más que yo... La, no hasta vivido, la novena, de novena, la novena para arriba, ¿no? Usted hasta sabe la, más hasta del la tema la argentino, porque yo no, no, no soy gran adepto a este tipo de cosas, pero hay cinco seis siete divisiones, ¿no? nueve nueve divisiones, imagínese. La novena. La novena. Cuando nueve juegan divisiones. 11, 12 años. Pero Boca juega con Ribes, Boca juega con Talleres, Boca juega con todos. Todos, todos, todos. todos, todos Aquí, ¿Con quién juegan los chicos del Bolívar? Pregunto. Entre ellos, seguramente. Nada más. Bolívar que lo dirige Arana. Ronald. Ronald, sí. Este es el equipo de Bolívar que es el Bolívar de Santa Cruz de la Sierra el que jugó. Eso nos comentaba esta mañana Remy. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Y por sí. qué fue eso? Porque pues, Bolívar está allá, puede ser. Porque en, en... hay en La Paz también Bolívar, obviamente, hay? hay una escuela. Digo. ¿Dónde? Ah, no, no existe. Ah, bien, porque entiendo que los papás habían hecho algún reclamo, había surgido alguna consulta respecto al tema. Ahora te voy a hablar un poco de Bolívar? del, del de Bolívar. Bolívar. Mira, el arquero dice: Kioto Mendoza, Kioto. al comienzo pasó, tuvo algunas dificultades, un arquero grandote, pero después se, se acomodó. Yo creo que con un buen, un, un buen director técnico, yo creo que tenemos arquero para la selección. Este, este que muchacho Kioto. Kioto. Kioto. Que, que anda por los 16 años, 15 años. Va, va, va. Esto supone que son 17, no sé que me la hayan charlado. Sub-17. Claro, son 15, 16 años. No, 17, 16, 17 deben tener. ¿Correcto? Aquí no se puede mentir. ¿Por qué? Porque ya 17, llevas uno de 18, ya ¿de dónde? Por mucho que se depilen la cara de viejo, lo sobrepasa. <ríe> Evidentemente. ¿Eh? Entonces, cuando vas a un campeonato sub-15, podés puedes mentir, podés meter 16, 17 y ganarlo. Aquí no se puede. Yo, aquí es muy difícil hacerlo. Bueno, de lo que me impresionaron del cuadro celeste de Bolívar. Kioto, dijiste, ¿no? El Kioto, Jesús Velázquez. ¿De qué juega este muchacho? Ese juega por, por la banda, ¿Ya? rapidito. ya. Mirá que lo miré yo, yo no soy de los que vive recordando hombres... ...pero me acordé de Matix, ¿te acuerdas de Matix? Un bueno, yugoslavo que, bueno. que vino a... Claro. Estefan Matix. ¿Qué jugador De siete, un siete, siete. era siete, un petizo... ...llegó con Vlado Esvígil. Sí, señor, Laltiero. ¿te bueno, acuerdas? Le vi cosas de él y del Coquilano. Tremendo, tremendo. Lo vi, buen jugador, ese sirve, ¿no? Ese sirve. Después eh, hay un Mamani... El otro, el que va por el otro lado. ¿Ya? También. Y pinta. ¿Ya? Después, en el medio, son muy muy, eh, son muy burgueses, como les digo yo. ¿Sí? Les cuesta darse la vuelta, se la creen. Entonces. Pero a estos dos, más el arquero y uno más atrás de, de los defensores, creo que, que, que podría ser, ¿no? Para pintan para jugar en primera, para división, para en primera división digamos y los otros sí pintan para jugar en primera división también pero de equipo que, para que los presten digamos a ver si vuelven o pueden jugar digamos pueden jugar en un buen nivel Juan has tocado en la tecla no hay misterios o trabajas acá o no trabajas o, no trabajas. Sí. o, o te quedas condenado a nunca más ir a un mundial a tener lo que tenemos digamos ¿sí? no. es el espectáculo que tenemos hoy en nuestro fútbol sí. profesional tuvo costas ahí eh, aproveché de, de hablar. O sea, aquí hay un problema que es un problema político. No, no voy a hablar de política porque no tengo nada que ver el campeonato de Evo con temas de política. Eh, nosotros, digamos, hubo una conferencia de prensa allí que se armó, pero yo pensé que los colegas iban a preguntar de fútbol. Le preguntaban del incendio, le preguntaban del paro. Entonces, eh, me dice, usted no va a preguntar, ¿qué voy a preguntar? Si vamos a hacer una nota, hagámosla. Hablemos de pelota al que fui, ¿no? No hablemos de otro tipo bueno, de cosas, ¿no? Igual los otros dos funcionarios del Palacio legislativo, entonces hablaban de ese tipo de cosas. <coughs> eh, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí nosotros, por una cuestión política, porque el presidente de la federación, no este, todos tienen miedo a que los tumben. Por eso que no se hace la segunda división del fútbol profesional boliviano. Porque tú al hacer la segunda división del fútbol boliviano, haces un comité ejecutivo de la segunda división con 10 equipos, es decir, tienes 10, 10 votos más uno o dos de un comité. Y eso definiría en los votos de la NF y del fútbol profesional quién sería el presidente. Por eso no lo hacen. Y es necesario hacer la segunda división, punto uno. Para que los flojos, de la Asociación Nacional de Fútbol, que no hacen nada de esos parásitos, sigan donde están no haciendo nada, es que no se hacen, porque ellos se autonombran los que manejan divisiones inferiores y no hacen absolutamente nada. Un pinche campeonato de una semana, una vez al año. No hacen más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la división del fútbol profesional haga lo que hace en Argentina. Que hagan, no, no, nueve divisiones, hermano, no alcanzan las Cuatro. Esos cuatro... Como cuando vi antes, juegan, la cuarta especial, ¿te acuerdas? Sí, cuarta, tercera, parte, la reserva, la reserva. en la asociación, que el otro día vimos una tabla. Eso, ahora no hay. Entonces, eso, entre todos los equipos de la división profesional, todas las categorías. Entonces, le vamos a dar continuidad a los chicos. Es más, la federación va a manejar un cuerpo de arbitraje, uh -huh. porque les va a dar trabajo. Van a tener 5, 6, 5, 6, va a tener 50 partidos por semana, donde van a dirigir. Entonces, ahí está la clave pero hay que hacerlo, los otros no quieren, no dejan que se haga, entonces hay que hacerlo, porque si no hay esto, nunca vamos a poder ¿Lo, surgir. ¿Lo hablaste con Costas esto? Lo hablamos. ¿Y qué dice Costas? Y que lo ha planteado varias veces, y que lo va a volver a plantear, y lo va a seguir planteando. Él me dice, es un tema de presupuesto, totalmente de acuerdo, es un tema de presupuesto. Es verdad que no se han vendido los derechos de las eliminatorias de la Copa del Mundo, pero es que cada vez los derechos se van a vender menos, no uh -huh. porque al final, ¿qué ¿Qué vendemos nosotros cuando viene Brasil? Argentina. Cuando viene Argentina y, chao. Y, y después los otros, los chilenos compran los derechos. Pero Bolivia va a jugar con Chile, ¿a qué le importa? A nadie. Bolivia va a jugar con Brasil, a Brasil que Brasil no va a vender porque viene Bolivia. No, No, por favor. No pasa no nada. Pena. Entonces hay que hacerlo eso de una vez por todas. Uh -huh. Dicen que la Casa Verde ya van a estar, eh, empiezan la, la construcción de las, de las canchas. ...que uh -huh. esta semana podría haber... ...técnico de la Federación... ¿Esta semana. ...esta semana dice que ya por lo menos van a quedar tres o cuatro... ...que ya los tienen... ...¿cuántas carpetas habrán llegado? Dice que comentas? son 250... ...250... Sí, ...la tuya todavía no llegan... Eh, ...no, yo la mandé por... por ...normal nomás... No, no no le ...yo puse quise hablar eso. a ver si metía la... ...y nada, no hubo forma... ...no le dije además que si nosotros somos... ...nosotros vamos a echar la carga encima... ...y no... ¿Eh? ...entonces no. E ...ese es el problema gringo, o sea... Yo, en vez de venir más tranquilo, vengo más preocupado. Porque si no hacemos algo, no va a pasar absolutamente nada. Seguro. Y, y lo tiene que hacer el presidente de la federación. Pero los directivos del fútbol boliviano lo tienen que hacer. Porque si no lo hacen, pues cómo... O sea, tú tienes un chico, un niño. ¿Dónde va a jugar el chico? Si sí, lo he vivido con un sobrino. Ya. Que... Te cuento que tenía muy buenas condiciones, jugaba de ocho, muy buen jugador, muy buen jugador. Juan el Tigre. Y te cuento que tenía 16 años, ¿no? estaba en plena carrera, con, con muy buenas perspectivas, jugaba en, en los campeonatos de, de, de divisiones jugador, menores, digamos. buen jugador. Y claro, esperando una oportunidad para que algún día lo llamen, por lo menos que le digan sí. vení, te convocamos para que vayas al banco de suplentes, vayas viendo un poco el camarín, etc. No lo llamaban. Y cuando llegó el momento, él ya estaba por salir bachiller, ¿no es cierto? Y le dijeron sus padres, bueno. Tienes que definir, ¿no? Entonces él fue habló allá, ¿no? Y le dijeron, "Mira, te vamos a dar unos unos pesitos para tu pasaje, para tu refresco, etcétera, pero mira, no hay muchas posibilidades." Y en supuesto ¿qué hacían traían paraguayos, argentinos, bueno. quebrados, con cuatro operaciones encima, viejos de vuelta, no sé, naturalizados, cualquier historia, y al chango nunca le dieron la oportunidad. ¿Qué hizo el muchacho? Se fue a la universidad y salió profesional. Terminó su carrera y fíjate, un muchacho que yo no sé si va a ser en un mes o lo que fuere, no importa. pero un proyecto, un proyecto de vida de, uno, de un muchacho, como seguramente hay muchísimos que van con esa ilusión a, sí. a bebé, a otros clubes, se quedan ahí. O sea, llega, hay un momento en el que llegas a, a un precipicio, ¿no es cierto? En el que no encuentras un puente que te conduzca hacia el profesionalismo. Sí. Porque hay privilegian lo que, lo que tú has dicho pues tantas camarilla. veces: la, la camarilla. camarilla. Pero, por ejemplo, sí. aquí. ...tú vas a ver las divisiones inferiores... ...hay tipos que a las sub-18... ...tú sabes si va a jugar o no va a jugar... ...resulta que el tipo tiene 22 años... ...y sigue en la reserva del Tigre... ...ese tipo tiene que irse... ...porque le está ah. quitando un espacio... ...pero no que son muy bonitos... O, ...o porque se porta bien con el técnico... ...ya se imagina usted... ...le lleva alfajores... Claro. ...entonces bueno... ...eso es lo que pasa... ...lamentablemente mientras eso pase... ...es poco probable que se haga... ...todo este tipo de cosas... No, ...lo que esta copa... ...¿qué está haciendo? ...nos está de, demostrando... ...que tenemos que trabajar mucho más... Nos está poniendo a tierra. Eh, tú los ves a los chicos esos de Universidad Católica. ¿Viste Sao Paulo? Son una Otra cosa. Tremendo, es que eso. Hay de ese equipo, hay uno que van a vender en 40 millones de dólares. No ese duda, es el problema. No tengo duda. Claro. No tengo duda. De Universidad Católica. Yo hablé con el, el, el encargado, me dijo que hay dos, me dice que ya podrían ir a Europa el próximo año. Sin pasar por primera división, los de River igual. Hay dos de River que pueden ir a Europa sin pasar por la primera división, que no es la primera vez que pasaría no, eso. Seguro, seguro. Entonces, eh, a, a mí me da mucha cosa que, que no entendamos cómo hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente. Y en vez de, de venir contento allá, vengo más preocupado, porque... O sea, los vilos de Boca, los vilos de River los, y, y los vilos nuestros, si no clasificamos con estos, tampoco vamos a seguir clasificando. Y aquí seguimos llenando de incapaces, ¿no? ...futbolistas incapaces... ...pero allá está... ...a ver Costa, Costa la tiene bastante complicada... ¿eh? ...porque tiene que... ...o sea... ...si cuando a, los políticos hablan de un cambio... ...tiene que haber un cambio... ...yo el cambio no lo veo todavía en la federación... ...de acuerdo... ...de acuerdo... ...no, de acuerdo... De acuerdo. Entonces, ...pero es, es menudo problema porque... Eh, ...todo el mundo la quiere cómoda... ...tranquila, los viáticos, pasarla bien... ...y no trabajar... ...ojalá que Costa... Eh, lo puede hacer, ¿no? Dios quiera. Ojalá, ojalá que sí. Sí, sí. Eh, Una buena manifestación de lo que o de a dónde apunta Costa va a ser la elección del técnico, creo yo, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a definir ahora? Tú me decías que quedan unos cuatro, ¿verdad? Unos cuatro, más en o menos. En carrera, mejor. sí. ¿Y estará ahí entre ellos el, el amigo, o ¿Cuál? nuestro nuestro ¿Cuál? pollo? ¿Cuál es el amigo suyo? Eh, nuestro amigo. Pues? No, pero dígame, yo no tengo amigo, dígame. Bolillo. Ah, no sé, la verdad. La verdad es que no le he preguntado. Porque preguntarle por el bolillo al presidente significa que lo pueda condicionar. Es verdad. Ahora, le dije, a la hora de buscar presupuestos, usted pique el teléfono y hable con ella Porque los empresarios de por medio, todo el mundo quiere ganar la cometa. Y una comisión de técnico por lo menos son 150 mil dólares. Fácilmente. Porque yo te lo llevo y te lo presento. De acuerdo. ...ojalá, ojalá... ...ojalá Dios quiera porque... ...si no después estamos complicados ¿no?... ...seguro... Sí. Eh, y tu equipo de Allway anda bien ¿no?... ...sí, muy bien, ayer perdimos... Pero, ah, estuve hablando con Villegas, te cuento... ...me senté a almorzar con ¿El lado, Oscar? él... ...el ...el técnico Oscar. Eh, Oscar, Oscar... ...Oscar, el hermano menor... ...el hermano menor que está a cargo de Allway... ...¿y qué dice? ...yo trabajo tres meses me dice... ...pero a ver, explícame... ...¿los viste esto? le dije... ...sí, ¿y qué vamos a hacer? y hace dos líneas de cinco, busquemos qué sé yo, una pared y pongamos allí, ¿no? Eh, y jugamos con, uno, con un solo punta, le digo yo me dice, yo los estoy entrenando, tengo buenos futbolistas lo que falta es darle una idea de conjunto me dejó otra vez es un fenómeno o sea, ¿qué le voy a decir? yo estaba comiendo con él, comiendo un pecado rico, ¿ya? comí pecado todo el día, entonces después me da la explicación, yo dije ¿cómo se lo voy a echar para el almuerzo? Claro, no, pues, lo, lo, hice la del gringo González. A ver, ¿cómo es eso? Lo dejé que hable. <risa> Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien. Sí, chao, Juan. Eh, Placer. Hay, eh, tenemos polla, nos hemos olvidado la polla la, la semana pasada. No nos olvidemos, el jueves tenemos nuestra polla. Mañana hay nuevo puntero, ¿verdad? ¿Mañana? Sí, Strong es mister. Mañana Strong gana y le, se pone puntero. No, ¿y qué dijo que va a ganar Strong? No, yo pregunto por eso. ¿Tú crees que no hay puntero mañana? ¿Nuevo puntero? el Always, de puntero? Sí. Dame una buena noticia. ¿En es serio? Yo creo, sí. Mira, yo me, hasta me vine así, mira. Fíjate, ¿qué quieres que te diga? Yo, así Estas son las que usaba mi abuelito de seda antes, ¿no? No sé, no tengo idea, pero bueno, viene bien para. Son bonitas, ¿no? Sí, bonitas. Eh... El, como me falté el viernes el lunes sí. que no vine es, sí. es complicado sí, no. venir de Santa Cruz para no, acá el problema, después volver decir algo. sabes cuál fue el problema el bloqueo que se hizo acá en la calle cuando quise salir para ir a mi casa me dijeron usted no sale acá si no nos garantiza sí, que estar en el martes entonces yo tuve que jugarme es cierto sí, y decir, sí. vos siempre vos siempre te la has jugado en, armó, en toda tu vida te, te la has jugado vos, siempre yo siempre te he defendido, siempre sí, te he defendido. ya hermano ya, eh, <ríe> ¡Ya hermano Escucha, esa, esa, ¿no? sí, escúchame sí. qué me decías que vas a venir el viernes el viernes sí voy a venir porque ¿Qué? me voy a quedar acá porque no ves que dice que va a haber paro en Santa Cruz el lunes sí lunes y martes sí, el lunes y martes tú no vas a adherir al paro no no no no no a no, no, adherir por qué tendría que adherir yo qué me no importa sé, digo, a mí no ¿El paro pues estoy preguntando no. no te pongas así no el bueno, te voy a terminar del incendio ahora si el incendio es qué o cómo qué fue el incendio no tengo idea yo tengo que ser bombero A ver a ver pero es que hay cada tipo que sale a hablar cada cosa y en vez de clarificar la cosa, se enturbia más. Esa es la idea. prefiero no ir? De eso se trata. Me voy a quedar el fin de semana aquí. Dale, el viernes entonces nos vemos. El, el viernes Pero el... mañana nos encontramos. Ah, sí, sí. Mañana, mañana, mañana, Dale, Juan. Ojalá que vaya bien esto, ¿no? Sí. Lo están esperando usted en el, eh, allí en el Chapares también. No tengo duda. Sí. A ver, después me cuentas, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, por favor. Hay una pollera de bonita, que hay? Ah. eso era. Pero me trajiste alguna o no? No, no, no, es que la ah. que me dijo, me dijo tiene sí. que venir él para ah, ver si a le le queda bien personalmente. Sí, que lo, que lo entalle. Para medir las rodillas, claro, tal. todo. Sí. Además tú eres pierna blanca Claro, sé, obviamente sabes. hay que hacer un buen juego ahí. Un Cuídate, Juan, dale Placer. fuerza. Y es